mucho para contar, tampoco fue mucho la carrera, simplemente largamos, pude superarlo a Mauricio y cuando estoy volviendo el un un golpe de atrás, me da vuelta la camioneta. ¿Qué llega a explicarte él? Porque después tuvieron un buen rato hablando. Sí, eh, valoro el gesto de él, obviamente, este, pero bueno el golpe está ya, ya evidentemente no lo podemos este, sacar simplemente es eh, un, nada, una serie donde recién largamos, donde la posición era la tenía perdida, no es que íbamos peleando la posición y siento el golpe de atrás este, así que nada, no, no hay mucho para, para ni analizar ni explicar simplemente eh, nada, quiero que por ahí este tipo de maniobras este, sirvan para, para saber lo que no hay que hacer. Para saber lo que no hay que hacer y entender la manera de, de que tenemos que de de correr y respetarnos. Quedaste regalado un momento de zozobra Sí, la verdad que quedamos expuestos a al azar, a la suerte. ¿Por qué? La verdad que uno ahí intenta, intenta, intenta sacar la camioneta, pero este, ahí, ahí llegamos, vienen muchas camionetas, muchas se chocaron, ya, no, quedamos todos apretados ahí. Eh, ¿Los chicos van a dejar todo? ¿Se recupera Guillermo ahora para la final? ¿O lo es muy difícil? Qué sé yo, la verdad que está rota la camioneta, está muy rota, se rompió la dirección, eh, nada, Hacia hará el intento, lo que pasa es que también este, no no, no estoy con demasiadas ganas de largar. Gracias Guillermo, chao.